Dios le bendiga. En esta parte del curso estaremos hablando del retrato fotográfico. Los pasos para el mismo son los siguientes. Variar el plano, variar la pose, tener una planificación previa de lo que se va a hacer, variar la iluminación. Empecemos por el primero. Cuando hablamos de plano, hablamos digamos que de qué tanto el encuadre va a abarcarme el cuerpo de una persona, si es el cuerpo entero o parte del mismo. El primer plano a tratar se llama plano entero y como su nombre indica, me permite abarcar todo el cuerpo de la persona. Con la única desventaja de que no puedo apreciar con es, esa actitud las expresiones del rostro de la persona. El otro es el plano americano, recibe este nombre ya que su origen fue en los Estados Unidos cuando fue usado por primera vez en las películas, digamos, de esta película vieja, de vaqueradas, de el viejo oeste. Bien, y consiste en iniciar el encuadre desde la rodilla o un poco más, digamos, abajo hasta todo el cuerpo de la persona. El siguiente es el plano medio o de cintura y este es un plano que ya me permite, digamos, visualizar de una manera más fácil las expresiones del rostro de la persona. El otro es el plano medio corto y es una variante del plano medio con la ventaja de que en vista a que me ocupa menos parte del cuerpo de la persona las expresiones del rostro se ven más detalladas. El siguiente es el primer plano y ya en este se hace un enfoque total a lo que es el rostro de la persona y las expresiones de él mismo se pueden ver con mayor facilidad, por lo que este no debe de faltar en ningún en ninguna sesión de estudio. Ya para acabar, tenemos el primerísimo plano. En este los ojos digamos toman un protagonismo bastante fuerte y para que este sea interesante para que este se haga bien se debe de cortar desde la frente y desde la barbilla bien